Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estén escuchando este video. Bienvenidos a este centro Aprender Astrología Fácilmente, el CAF Patagonia eh, Desde acá, desde mi canal de YouTube, Marcelo Cheiro Díaz, que espero que ya estén suscriptos, que le hayan dado el clica a la campanita, que le hayan dado like a los videos, que eh, me hayan dejado comentarios. que Bueno, que hagan todo eso para que el algoritmo de YouTube se vuelva loco y diga, tienen que ver a este astrólogo. A este astrólogo que además de astrólogo es astrólogo peronista. Eh, bueno, vamos con la luna en casa 9 en los signos de agua. Cáncer, Scorpio y Pisces. ¿Sí? Ya nos quedan poquitas clases para finalizar este año con las 320 clases prometidas. Eh, porque mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Así que eh, prometí, cruzo mis dichos con mis hechos, prometí 320 clases, 320 clases, que si estuvisteis escuchando desde la primera clase, ya vos sabes cómo interpretar eh, una carta natal? ¿Cómo viene la mano de la astrología? Esta es la mejor base que podés tener. Por eso te invito, son todos videos cortos, excepto cuando me extiendo así hablando, pero te invito a que los mires todos y que los repases, que los vuelvas a ver, porque es... Eh, eh, acá está el, la semilla, acá está el cimiento. ¿sí? Y si vos eh, tenés buenos cimientos podés construir una buena casa. Una casa que no se caiga. Bien, vamos entonces ahora sí a la clase de hoy. Luna en casa 9. Intelectual, soñador, inconforme. Ahora. Si esa casa 9 está en cáncer, como lo estás viendo acá, casa 9 en cáncer, luna en cáncer, luna en casa 9, como lo ves en el gráfico, casa 9 en cáncer son psíquicos ideales eh, o idealistas y protectores. Y la luna en cáncer es protector, sensible, intuitivo, hipersensible, vulnerable e inestable. Por lo que podríamos estar hablando de una persona muy soñadora, familiar, sobre todo protectora, con grandes ideales. Estas frases claves las hizo la astróloga venezolana Mildred Peraza, astróloga certificada por el CAF. Ella estudió, aprendió y se certificó acá, en este centro, aprender astrología fácilmente y eh, se prestó muy amablemente en ayudarme porque yo no llegaba a hacer eh, este trabajo y me dijo no te hagas problema yo hago las frases claves para la luna bien luna en casa 9 intelectual soñador inconforme casa 9 en escorpio transformación regeneración intensidad luna en escorpio emocional sanador íntimo, apegado, manipulador, perezoso por lo que podríamos estar hablando de una persona muy emotiva que al estar inconforme con una situación busca los medios para transformarla bien, ahora, esa luna en casa 9 que es intelectual, soñador, inconforme si esa casa 9 en vez de estar en escorpio o en cáncer como leímos antes, estuviera en piscis Representa los engaños, es predominante, es contradictoria. Ahora, esa luna en Pisces, intuitiva, idealista, hipersensible, depresiva, vulnerable, victimización, podríamos estar hablando de una persona muy vulnerable a caer en engaños porque es muy soñadora. Bien, y como siempre les digo, les recuerdo, los astros, pero no, los astros inclinan, pero no obligan. Bueno, este final me salió mal, quise hacerlo recontra lindo y me salió súper mal. ¿Saben qué? Nos encontramos mañana, claro que sí, como todos los días, pero mañana con la luna en casa 10 en los signos de agua. Entiendan, yo todos los videos... Todo un bloque de videos, de 12 videos los grabo todos en un solo día, por eso siempre me han vestido igual eh, les mando un abrazo enorme a todos, a todas a todes, nos amo nos volvemos a encontrar mañana, claro que sí chao hasta mañana